Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo Espero que estéis pasándola genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis Mirad, esta es la segunda parte de un vídeo que hice hace un par de semanas Te voy a dejar aquí el enlace para que veas la primera parte, por esta parte te, te va a aparecer Y en él hablaba de un método nuevo que, va, que está funcionando ahora mismo Y que va a funcionar todo el 2021 Y que te va a permitir ganar hasta mil dólares mensuales este aplica a CPA, pero atento, querido marketer, atento, porque tú lo puedes aplicar en lo que tú quieras. Afiliados, infoproductos, servicios. Tú personalmente ofrecerlo como un servicio para otros negocios. Esto, amigos míos, es increíble. Podéis hacer un montón de cosas. Yo os voy a poner con CPA, un ejemplo por CPA, porque es mi especialidad.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 ofertas de CPA o de afiliados con una aplicación que se llama Glide. Glide sirve para hacer aplicaciones móviles. Mira, es esta, Glide, ves, es glideapps.com. Abajo te voy a dejar la descripción para que tú puedas entrar. Y como ves, tú puedes hacer un montonazo de aplicaciones, las que tú quieras. Ya hay prediseñadas para que tú simplemente encimes tus datos Mira, por ejemplo, este de Plan puede servir para ofertas de dietas, de alimentación, de libros de recetas, de píldoras y un montón de cosas. El Basic Expense Reporter igual te puede servir para ofertas de financiero o de cripto, en fin, CrossFit. Como ves, hay un montonazo, hay de verdad un montón que tú simplemente puedes dar clic. Y empezar a trabajar. Mira el Remote Work Talk Kit, ese es buenísimo, a mí me gusta muchísimo. Local Food, si tú quieres tener un, un servicio para negocios locales, le das a Local Food y te vas a recorrer los negocios locales de tu ciudad, de tu barrio, de tu colonia y los pones todos en una aplicación. Y esa aplicación la promueves en Facebook o donde sea y tienes ahí clientes. En fin, a mí se me ocurre un montonazo de ideas. Están ya las plantillas prediseñadas, ¿vale? Entonces tú puedes una de dos, o trabajar con una plantilla prediseñada que es simplemente encimar datos y eso ya te lo expliqué en el video pasado o empezar una desde cero en este caso vamos a empezar una desde cero porque creo que es más sencillo que trabajar con una plantilla prediseñada lo primero que tienes que hacer es loguearte si no estás dado de alta o darle clic a sign up para que puedas trabajar con esta aplicación es gratis es gratuita, tiene precio para hacer cosas más complejas, pero lo que yo te voy a dar es con la forma totalmente gratuita. Me voy a loguear. Como ves, yo tengo ya algunas. Esta la voy a eliminar porque quiero que la hagamos desde cero. Esta que es Explore 2021 y esta la hice desde, desde, una, desde una plantilla. No te la voy a mostrar porque ya hemos hablado de ella antes. ¿Qué necesitas tú para hacer una desde...? Cero, from Google Sheets o from template. Si le das al template, te van a aparecer estas templates. Y tú simplemente la eliges y empiezas a trabajar. ¿Ves? usar from template. Y ya, tú la eliges y empiezas a trabajar. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que hagamos una desde cero de Google Sheets. ¿Qué tienes que hacer? Tener una hoja en Google Sheets. Google Sheets ya sabes que es completamente gratuito. Yo ya la tengo preparada. Es esta. ¿Ves? Que se llama Home Service Emergency. Y lo que hice fue copiar muchas ofertas. Bueno, muchas no. Estas ofertas de Max Bounty. Me fui a Max Bounty. ¿Veis? Y busqué eh, para Estados Unidos. Categoría Real Estate Home Improvement. Y Home Services. Y me aparecen 15 ofertas. Y ya las tengo aquí. Estas son mis ofertas. Las copié todas y las pegué en esta hoja de, de datos. ¿Cómo lo hago? Pues mira. Yo uso una herramienta. Que se llama copy table. Es un, um, una extensión de Chrome. Te la voy a dejar aquí abajo también. Para que veas cómo se usa. Y una vez que ya tienes esto. A ver, tú puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, no quiero real estate. Quiero um, educación. Y quiero en educación. Um, los portales educativos. Y le doy a Apply Search. Y aquí las tengo. ves Son todas estas. Um, y las voy a promover todas. Entonces lo que voy a hacer yo es usar mi extensión de Chrome que se llama Copytable, ves, ahí está Copytable y aquí me dice cómo la quieres así o así. Entonces yo voy a usar esta, que ves que se pone esto ahí y le voy a dar a Google Sheet, clic en Google Sheets, me abre un Google Sheet y me dice simplemente pega el contenido, ¿vale? Ahí está, ves? Table Capture, Table Capture, yo paste from the clipboard, bla bla bla. Y yo aquí le doy un paste pegar bueno le voy a dar control v control v y ya están ya están todas vale esto yo lo pondría ya en bonito o le pongo lo que sea le pongo una columna que a mí me haga falta por ejemplo descripción descripción company name cpa type esto a mi gente no le interesa a, a la gente que va a consumir así que yo lo eliminaría en mi caso lo dejo porque a mí me interesa saber voy a poner una fila a la derecha lo que estoy haciendo, la voy a mover para acá y aquí, por ejemplo, voy a poner web o, si quieres, vamos a poner visit us. y le voy a poner aquí, voy a poner más columnas, unas dos, por ejemplo, a la izquierda. Y lo que voy a poner aquí es eh, una foto, foto y aquí ya puse la descripción la campaña, visitas, foto y aquí por ejemplo, rate vale, y le voy a poner aquí la descripción vamos a ver qué es este, es el my eh, gran quiz voy a ver lo que es, me voy a más bounty, a esta la abro en una pestaña nueva aquí, copio esto es un programa, bla bla bla lo voy a copiar, me voy a mi hoja de cálculo, lo pego Solo los valores. Ya lo tengo ahí. Voy a hacer esto más grandecito. Y lo voy a poner. Es que soy un poco maniática. Y lo voy a poner para que se vea bien. El ajuste del texto así. vale Ahí está. Eh, asistencia. California, no need to reply grand. Arriba de tanto. vale Y luego el visitar. Aquí lo que voy a hacer es poner la la url de Bounty, vamos a abrir al sample para no estar copiando las urls lo copio, he copiado la url me voy a mi hoja, pego mi enlace de afiliado y en la foto, veis que aquí tenemos una foto voy a bloquear esto, es my degree, bla bla bla bla college gratis, lo que voy a hacer es irme a pexels ves, aquí, y voy a poner uh, students uh, college porque college en Estados Unidos es universitario Ahí Y voy a pillarme una foto bonita ¿Ves? Ahí están Esta Porque es atractiva ¿Vale? Entonces le voy a dar clic, Abrir imagen en una pestaña nueva Y voy a copiar la URL Control C de la URL Me voy a mi hoja de cálculo Y pongo la URL Y luego en el rey, yo le voy a poner A El rey es mío, yo lo voy a poner ahí ¿Vale? Y así yo voy preparando mi hoja de cálculo Y cuando la haya terminado Que es simplemente rellenar estos datos Con estas ofertas que ya están preparadas Yo simplemente tengo que rellenar esto Y poner en todas Sobre todo lo más importante es nuestro enlace de afiliado Eso no se nos debe olvidar Ya tengo la hoja Le voy a poner un nombre Y, que, y le voy a poner mmm, College eh, Help one, and one por ejemplo Ya está le voy a poner así y ya la tengo preparada. Me voy a Glide, a mi herramienta Glide. Y como ya tengo la hoja de cálculo, tengo esta que acabo de hacer ahora que se llama College. Esta, y tengo esta otra que he preparado que se llama Home Service Emergency. Y en Home Service Emergency lo que yo hice fue buscar todo lo que fuera para Estados Unidos de bienes raíces, Real Estate y dentro de Real Estate las, la categoría Home Services. Y, voy a play. y ya, copio la tabla tal como lo has visto antes. Y luego he ido uno por uno rellenando estos datos, tal como te lo he explicado antes. Una descripción, mi enlace de afiliado, la imagen, ¿vale? Ya las tengo. Esa es la primera parte. Bueno, no, la, la segunda. La primera es darte de in Live. La segunda es tener preparadas tus hojas de cálculo. Ya tengo preparadas mis hojas de cálculo. Hay que rellenarlas, no las voy a rellenar porque si no el video sería eterno. Y lo que voy a hacer es irme aquí a From Google Sheet. Y me va a abrir todas mis hojas de cálculo. Las que yo tenga en mi Google Drive con el que me di de alta. ¿Ves? Ahí está el Home Services. Eh, el seleccionador de regalos, bla, bla, bla. Voy a trabajar con Home Services Emergency. Voy a dar clic, Select. Y ya está. Mira qué fácil me lo ha hecho. Ya él lee todo. Lee la imagen, la, la descripción, imagen, descripción. Eso es todo. No tengo que hacer nada más más que ponerlo bonito a mi gusto. Aquí yo voy a gestionar tanto la forma visual como los datos. ¿ves? Por ejemplo, si le doy a layout, me aparece esto. Layout Futures Add. Y yo puedo poner la forma de lista. Compacta. Title. Mira qué bonito se ve así. Voy a dejarla así. Como calendario, pero eso no tiene nada. <risa> Mapas, que tampoco tiene nada. Checklist. Y aquí van poniendo el checklist de lo que ya han visto. Cards. También me gusta Cards. Es bonito, ¿lo ves? O como Details. Mira qué bonita es. ¿Vale? En mi caso, o Titles, que me gusta bastante. O Cards, que me gusta bastante. ¿Vale? Lo tengo ahí. Y luego yo puedo decidir qué le pongo. ¿Ves? Aquí me pone la imagen. El, la columna de Qualified, Absurbit, bla, bla, bla. Esto yo no lo quiero. Me voy aquí y fíjate cómo me va poniendo la imagen. El Header con Campaign Name. Pero yo no quiero esto. ¿Ves? Ahí está. Si no lo quiero, simplemente lo quito. La descripción igual y esto igual. La URL sí, bla, bla. Viene el tamaño. En fin, una serie de cosas que tú ya puedes utilizar a tu gusto. ¿Vale? Vienen los Futures. Si vamos a poner el, la barra de búsqueda. Esta. Si yo no quiero ponerla, no la pongo. Y de hecho no la voy a poner. Porque si no, se me van a poner a buscar otras cosas. Ahí está. Luego, cómo las voy a ordenar, por ID, por nombre de campaña, por descripción, por web, por imagen. En mi caso lo voy a dejar así. Y luego, dentro de la aplicación, cómo lo voy a filtrar, pues con cualquiera de estos datos, ¿vale? Y eso es todo. También puedo poner más cosas. En este momento no voy a poner más cosas porque quiero que vayamos muy rápido. Mira, aquí como no he puesto imagen, pues no se ve. ¿Ves? Ahí no hay imágenes porque no las he puesto. Pero ya sabes cómo hacerlas. Te vas aquí... Te vas a la, por ejemplo, Dev Sentinel, vamos a hacerla juntos, voy a quitar esta que la hemos puesto de ejemplo, esta la voy a quitar, y Dev Sentinel es esta, y voy a copiar esto, lo copio, me voy a mi hoja de cálculo, lo pego, valores, ahí está, lo pongo que vea todo porque si no, no me gusta. Este también que vea todo porque si no no me gusta ya sabes soy maniática y aquí voy a poner mi enlace de afiliada Video tracking y en el tracking lo voy a poner um, como email mobile no contextual contextual rolling el rolling ya sabes que es el pelado el pelado y lo voy a ir a, al home y aquí le voy a poner live para que yo sepa que vienen de Glide Y ya, copio mi enlace, copy link Me voy, lo pego Y lo voy a pegar Y aquí en lugar de web, puedo poner Visit as Que es más bonito Y luego en la imagen Este está feísimo, lo voy a quitar Y voy a pegar solo los valores Pegar solo valores Porque si no se ve feito, vale Y aquí voy a buscar una imagen De esta misma Vale, mira qué bonita es, vale estas imágenes yo las puedo bajar Los vídeos son súper convertidores Está muy bien que tenga vídeo Bueno, aquí hay una imagen Así que voy a coger, abrir Imagen en una pestaña nueva Copio, me voy A mi página, lo pego Y ya está Y listo, y me voy aquí Y si le doy aquí un refresh Mira, te lo está, está volviendo a llamar Y me aparecerá Ahí está, mira, Deep Sentinel Súper rápido, súper genial. Estas cosas yo las puedo quitar si no quiero que aparezcan. Mira, voy a dar clic aquí y fíjate cómo aquí en esta parte aparecen más cosas y hay un, un puntito verde que se va moviendo. Ves ese puntito verde y me va diciendo qué es lo que hay. Y aquí yo puedo poner y quitar cosas. Por ejemplo, el ID lo voy a dejar, no me estorba. El link lo dejo. Esto no le interesa a la gente. Porque yo, es, es un dato mío. CPA raíz de 80% Excel. Fuera. El EPC no les importa. Fuera. Esto no les importa. Fuera. Y ya lo dejo limpio. ¿Lo ves? Muy bonita. Me voy para atrás. Me voy a esta. Y ya están todas iguales. Atrás. Voy a ir a esta que se va a poner. Y ya está. Mira, ¿Ves? Súper bonito. Y cuando yo le dé clic aquí... Se va a ir a mi oferta. Esto es genial. Me va a poner una de España. Porque no está activa esa en, en España. Pero bueno. Para que veas que funciona perfectamente. Y una vez que ya la tenga. Home Services. Puedo darle a Share. Me va a decir que. Share. Primero publica tu aplicación. Le voy a dar a Publish. Me da este QR. Y yo lo puedo copiar este QR. Y distribuirlo en todas partes. Dice Scan pues tu Te dice. Mira cómo le das en home y te aparece cómo puedes hacerlo. Instalar en, en móviles y tabletas, bla bla, bla bla bla bla. Ya te lo dice, ya tú lo aprendes y ya está. Viene el, el app link, lo, vas a, lo puedes copiar y puedes enviártelo a un teléfono. Si tú te lo envías al teléfono y tienes una lista de WhatsApp de Estados Unidos, por ejemplo, lo puedes enviar luego con un bulk WhatsApp y te ganas unos dineros. Y si no, bueno, pues también puedes enviarlo por correo a una lista de correos que tú tengas en Estados Unidos. Promoverlo en grupos de Facebook que se dediquen a este tipo de cosas. O, o gente, compra-venta. La gente siempre está necesitando Home Services. Lo voy a copiar, lo voy a cerrar y lo voy a abrir en otra ventanita nueva. ¿eh? Lo voy a pegar e ir. Aquí está. Make me fly. Esto no lo podemos evitar. Aquí está. Home Service Emergency. Mira qué bonito, es precioso, es súper bonito y además voy a ganar dinero cada que la gente le dé clic a una de estas ofertas porque son mis ofertas de Max bounty. y ya simplemente me toca promoverlo, ya te he dicho algunas formas lo puedes promover en grupos de Facebook, en grupos de Facebook que tengan problemas con esto o que no tengan problemas con esto a ver, toda la gente que tenga casa necesita en algún momento este tipo de servicios y tú puedes promoverlo en cualquier lado, desde aquí tienes la mejor, eh, los mejores servicios para tu casa si tienes emergencias. O descarga de Home Service Emergency y ten en una sola aplicación todos los servicios necesarios para tu casa. Hay muchas formas de promoverlo. Y con este tipo de ofertas, que son aplicaciones en realidad, tú puedes ganarte muy buenos dineros, hasta $5,000 o más, depende de lo que hagas. ¿Y qué tipo de ofertas promuevas? Imagínate promover ofertas de cripto. Es una maravilla, porque las de cripto pagan una burrada. Entonces los 5.000 se quedan cortos, te vas a 10.000. Pero si tú promueves ofertas, por ejemplo, de Pay que pagan menos de un dólar o un dólar como máximo, a lo mejor no llegas a los 5.000, pero tal vez sí. ¿Vale? Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Ponlo en práctica, porque es súper fácil Súper sencillo y puedes ganarte un montón de dinero. Te invito a que le des clic al botón de suscribir ahora mismo. Que compartas este video con tus amigos porque es súper interesante. Y sobre todo, abre tu mente, Marketer. Abre tu mente y piensa en todas las posibilidades infinitas que tienes con esta forma de hacer aplicaciones con una simple y sencilla hoja de cálculo. Date una vuelta por la aplicación, mírate las plantillas porque no tienes idea